¿Considera usted que será efectiva medida de grabar accionar de policías? Bueno, eso se ha estado haciendo de cierto modo, lo que no se está haciendo de manera oficial, como, como ahora a partir del momento en que ellos utilicen un tipo de cámara que va en el vehículo y algunas que van en, en el uniforme, lo que quiere decir que tendremos una información más adecuada, verdad, de lo que pasó cuando se produzca una una situación. Ustedes verán cámara dañada de ese en poco tiempo. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Esa es la pregunta. ¿Considera usted, será efectiva medida de grabar accionar de la policía? Muy bien. Y a propósito de esto... <coughs> Vamos a ver qué dice este tema. Monitorearán actuaciones de miembros de la PN con cámara de videos. Con la entrega este lunes de 500 vía. car a la Policía Nacional de parte del Sistema de Atención a Emergencia y Seguridad 911, las actuaciones de los agentes estarán grabadas a través de una cámara de videos que se almacenarán hasta por 60 días y sus rutas estarán monitoreadas por GPS en tiempo real desde un centro de monitoreo. La entrega fue hecha por el coronel Rodolfo Rijo, director del 911, al director de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Alberto Ten y se enmarca dentro de los ocho puntos anunciados por el presidente Luis Abinader para la reforma y transformación del Cuerpo del Orden. El coronel Rijo dijo que los dispositivos ayudarán a garantizar que en República Dominicana el uso de la fuerza solo tenga lugar cuando resulte manifiestamente necesaria. También permitirán colectar informaciones para la realización de investigaciones. Ahí están las imágenes de apoyo a esta información. <coughs> hay, hay algunas declaraciones, vamos a verlas antes de comenzar las rondas de comentarios. Adelante, vamos a ver las declaraciones, por favor. Un sistema que tanto había esperado la Policía Nacional y hoy lo vamos a recibir para dar el mejor uso, de que fortalecer la seguridad ciudadana requiere de una policía profesional, respetuosa de los derechos ciudadanos, dotada de los recursos humanos y tecnológicos adecuados para fortalecer, establecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. No permitirán registrar videos, audios y fotografías de las actuaciones policiales y la respuesta de la ciudadanía, serán los supervisores activos 24 horas y servirán para llevar un registro de la eficiencia y la efectividad de cada uno de nuestros miembros en el desempeño de sus funciones. que, de, que donado de, de Bien, ahí, ahí estaban las de, declaraciones del director general de la Policía Nacional. Me gustaría que los periodistas, la gente que eh, informa, <coughs> le quitar esa vaina de mayor general. El policía no es un miembro de un cuerpo castrense. Hay que entender que es un civil, es un, un policía es un civil, que entrenado para varias acciones, varias actuaciones, pero no es un. Pero bueno, aquí le encantan esos jodidos ramos y esa y todo eso pendejada que... que ninguno se lo ha ganado en combate, ninguno se lo ha ganado en. verdaderamente se lo han ganado, lo han regalado, a la mayoría de los generales de este país, pues ninguno ha estado en guerra. Bueno. Nada, vamos a continuar entonces con el contenido distinguida y querida amiga, adelante. Bueno, amado, eh, indiscutiblemente eh, hablar de una reforma y el aspecto que tiene que ver con la vigilancia a través de cámaras de seguridad y con audio, de alguna forma eh, modela eh, en momentos determinados, ¿verdad? Eh, cuando estén con sus uniformes. Cuando o... estén encendidas yo tengo Exacto. Ahorita sí. comienzan a dañarse. El comportamiento de los agentes en ese momento. Algunas de las cosas que se dan acá, que casi, eh, por no decir todos, muchos dominicanos se han visto, pues, eh, en esta situación de que supuestamente el, el policía le pide, le sugiere, que si le da los dos mil pesos lo deja ir en el horario del toque de queda, que si le da los 500 para la comida, para el desayuno, jefe, que no hay. Y este tipo de cosas, eso por un lado. Ahora, otra de las cosas también que se pueden evitar partiendo de que las cámaras estén funcionando, como bien dice Amado, es el, el uso de la fuerza, que es uno de los aspectos que más preocupa a la población, el comportamiento arbitrario a veces de, de algunos policías. Si hay una supervisión, si hay una vigilancia, y la gente cuando sabe que está siendo observada mantiene o mejora su conducta, esto estaría bien, ¿verdad? Se supone que rinde algunos resultados. La parte que me preocupa, y que en estos días hablábamos de esto, es la cantidad, aunque se habla que esto ha sido una entrega, me parece que del 911 a, a la policía, si mal no tengo la información, es que es, hablar de 500 kits, aún sea en una primera etapa, tal vez sería para evaluar el comportamiento, la calidad de las cámaras, ver que no la vayan a dañar, no sabemos, pero es muy mínima. Mm. Es muy mínima esta cantidad. Hablar de que en las calles hay, hay alrededor entre 12 y 15 mil agentes del orden y que se le entreguen 500 kits, o sea, es totalmente insuficiente. Y no se ha hablado de que se le entregarán eh, para una fecha indicada cantidad, por ejemplo, de miles. Estamos hablando de miles de agentes eh, en, la, en las calles. Eh, otra de las cosas que nosotros debemos de destacar de lo que tiene que ver con este aspecto en el plan de seguridad de mi país eh, seguro, con el tema de las videograbadoras, video es que esto hemos visto que en otros países, por no decir que está de moda, se ha buscado implementar, ni decir a Estados Unidos que sabemos que allá tanto los vehículos, los carros, los agentes en sus uniformes eh, se ha implementado en ciudades, en países como México, tal vez no con el resultado esperado que se tenía. Ante todo esto, los, nosotros sí entendemos que esta reforma integral de la que habla el gobierno, debe de ir no solo con el tema de las videollamadas, de, de las videograbadoras, sino con todo esto que ya se ha hablado acá, que supuestamente va a estar y que nosotros lo hemos conversado, el nivel de credibilidad de la gente con los agentes en las calles, el aspecto de, del perfil eh, psicológico que se supone que debe de hacérsele a los agentes que supuestamente viene una firma internacional para evaluar esa parte. Eh, otra de las cosas es que se ha planteado es, amados amigos televidentes, que depende de los resultados de esa evaluación del perfil de nuestros policías, se le otorgará o no armas para salir a las calles. Otro de los aspectos, Amado, es la formación de nuestros agentes. Tú daba el dato aquí que alrededor de tres meses que dura un policía, o sea, usted entra como policía. No, no, no, no, menos. Menos. menos, menos. Antes se tienen, enganchaban y ahora ellos no. Tienen, cuando ellos tienen necesidad, por ejemplo, sobre todo para la época de Navidad, uh -huh. que hay mucho patrullaje y no tienen personal, porque una gran parte del personal lo dedican a otra cosa. Uh -huh. y mucho personal se queda en otras cosas que no es lo que tiene que hacer entonces lo que hacen es que meten un grupo de muchachos que están interesados en eso y entonces lo entrenan por un mes y medio y al mes y medio lo tiran que la calle que son, una macana Recuérdate eh. que son especialismos lo que ellos están haciendo, no, los que no, no, no están que en la calle Entonces, Amado En la calle, eh, los que no eh, están en la calle Son especialismos que le Vaya, consiguen sí, la, Los, espe los, los, los, los famosos especialismos Que le dan un sueldo aparte Y además eh, eh, ganan por, por la persona Que ellos le sirven Mira, Francis, ya para ir cerrando He hablado de los aspectos fundamentales De esta reforma Evaluación del perfil Evaluación psicológica de nuestros agentes. ¿Quiénes lo va a evaluar? Hablé de una firma internacional que supuestamente viene. La observación, el seguimiento, la fiscalización de lo que ellos hacen a través no solo de videograbadoras, sino de sus superiores, de que realmente se cumpla con el deber que es de salvaguardar y garantizar la seguridad de cada uno de nosotros, la formación. ¿Quiénes entran a la Policía Nacional, o sea, es porque hay carencia, o estamos diciendo, diciembre, vamos a meter gente. Son tantos los aspectos, la dignificación de los mismos, que de alguna forma se ha enfilado los esfuerzos desde el gobierno pasado y este se ha hablado de, una, de diferentes aumentos que se han ido, que aún todavía es muy poco. Entonces, la dignificación de los agentes, de que usted como ciudadano se sienta orgulloso de pertener a las fuerzas del orden ...y que la gente te vea con respeto ...son muchos aspectos, amado Cierro... ...diciendo que debemos de trabajar... ...para nosotros tener Bien. una policía... ...de la cual sentirnos orgullosos y confiables... ...gracias, Francis... ...bien, mira... Eh, Bien. ...todo lo que venga mira. a mejorar... ...el trabajo de la policía... ...en pos de... ...de mejores... Eh, ...condiciones para ejercer esa función... Yo la, la veo bien. Las videocámaras se están usando a toda parte del mundo, policías modernas en Estados Unidos, por eso vemos videos que se van colgando, que lo van desclasificando, pero he, ha sido la actuación de un policía la que ha determinado cuál ha sido el desenlace. Yo vi uno en días pasados de un individuo que, que el policía se mantuvo caminando, retrocediendo más de, dos, más de dos cuadras y llegó un punto que él le fue encima y él le disparó. Se nota que la amenaza, aunque no tenía armas, pero era un individuo sumamente peligroso porque incluso después de los disparos se paró y, y casi ahorca a un compañero. Que fue en uno en una de, de los momentos que el policía entonces actuante le disparó y lo, y lo pudo ya eh, abatir, porque era un monstruo. Claro, esto viene a refrescar lo que debe ser una policía comprometida con no uso de la fuerza cuando no es necesario, cuando su vida no está en peligro. Y de la persuasión que debe de tener, el, la experiencia de persuasión que debe tener el policía es la que ha faltado y muchas de estas actuaciones han superado la agresión que reciben de parte de la ciudadanía y termina siendo un exceso policial porque evidentemente si hay un video eh, aficionado con un celular sale a la luz pública la verdad pero hay un aspecto también que yo debo de, de preguntarme. Sobre la ley de la policía, la actuación se admite y reconoce la actuación con la videocámara corporal en, el, en, el, en, en la solapa o en un lado, un extremo, de su uniforme. Porque todo tiene que ver con, con el orden jurídico en que se desenvuelve en el país. Entonces, yo creo que deberán de, de, de ir implementando todo tipo de sistema que sea necesario donde haya un monitoreo también porque creo que esto permite la transmisión la transmisión en vivo de los hechos de lo que está sucediendo y me imagino que habrá como lo tiene el 9 y, y me imagino que es así que actúa el 911 que en tiempo real las actuaciones de las unidades se estará monitoreando y eso tiene que ver con la organización de una entidad que a la fecha solo ha producido desencanto en la República Dominicana. A la llegada de TEN y a la, a la vuelta de lo que ha dado el presidente con la decisión del decreto eh, 656, todos hemos visto con buenos ojos los cambios pero ahora falta entonces que entremos en acción. ¿Pero cuáles cambios? Yo le iba a preguntar. No, los cambios de mando, de mando. Ah, ok. Pero, pero ah, por Dios, bien, bien. hemos no, visto con buenos ojos el cambio. porque es probable que yo esté desinformado. No, los cambios de mando, porque no está solamente el director, sino el subdirector. Entonces, en esos cambios, lo que trae esos cambios, bien llegados sean las cámaras, que cuestionan o que ponen en evidencia la actuación de las policías en momento de, su, de, de verse enfrentado a una situación social, porque el policía es el que tiene que ver con el día a día de las calles. Ahora, tengo que advertirle a nuestro querido y directo del, general Ten, que si se fija, la asociación de delincuentes se le ha brotado unos conatos donde hemos visto absurdos movimientos y que no hay un policía o una autoridad que contrarreste a los delincuentes, que avive el paso porque la delincuencia aquí en San Francisco, en Santo Domingo, en Santiago, a diario se están presentando episodios lamentables, pero sobre todo que, que raya ya en el abuso extremo porque ellos son abusadores, pero es demasiado lo que se está viendo, lo que está colgando la gente, que son víctimas de atracadores. Y vi un, un populista diputado, no todos los que andan en motores son atracadores, claro que no, pero la gente ha creado una motofobia que cuando tú ves dos individuos en un motor, tú te avivas. Y yeah. si lo ves de frente... Y si hicieron un movimiento, aquí hay gente que está, va, va a dispararle. Bien. Porque no le tienen confianza a eso. Gracias, Francis. Miren, lo de la cámara, debieran utilizarlo en otra cosa, debieran de economizarse eso. ¿Saben por qué? Porque, ¿cuántas cámaras son? 500 kips. ¿A dónde van a quedarse esos kips? En Santo Domingo y el Distrito Nacional. Sencillamente por lo siguiente. La concentración. Para... No, no, no, equipo. no es por la. No, no es por la concentración. Es no, un problema el sistema te, de monitoreo. No, no, no. Es un problema mucho más serio. El problema es que si lo traen a Macorí o a La Vega o a Boná o a cualquier provincia, tienen que establecer un mecanismo de monitoreo, porque no lo van a monitorear desde allá, a menos que se pudiera desde, la, desde, desde, desde, desde, desde el punto de vista de, de, del uso de internet. Eso es posible, porque usted puede. Me, me el internet te permite conectar, ¿verdad? Ahora, ahora. Eso también crea otra otra situación y es el tema si fuera de esa forma. Yo me imagino que el monitoreo allá, aquí o donde sea, deberá de utilizar como plataforma el internet, como vehículo de conducción de la imagen y del sonido. Bueno, el, uno, el 911 a esos fines es que tiene este sistema y es quien lo está ofreciendo. Sí, sí. bien. Perfecto. En San Francisco de Macorís quizá pudiera utilizarse, porque nosotros tenemos el 911 acá y tienen que estarlo monitoreando. Por lo menos lo monitoreando desde Santiago, pudieran hacer lo mismo con los policías. Pero eso es San Francisco. Hay 32 provincias en la República. Entonces, yo lo que pienso una es una que como esa pedernal. cámara se va a quedar, esas cámaras se van a quedar en la capital y el distrito nacional. ¿Qué va a pasar con esto? que están perdiendo el tiempo en pendejada, en relumbrón. Esto no es más que relumbrón, ¿verdad? Producto de un deseo, de un deseo del presidente, producto de un criterio del presidente, seguido por Chubaque, que es... Chubaque, yo me lo imagino, una enredadera tratando de matar a un alargarto. Imagínense eso, una enredadera tupida y usted con un bate tratando de matar a un... ¿Qué va a pasar? Usted es lo que está dando palo a los ciegos. Porque, es decir, y dañando la exactamente <risa> exactamente ustedes se dan cuenta que cuando usted oye hablar a, a chua cuando hablan de seguridad nadie sabe de esa pendejada y entonces lo que están es mirando para un litoral que para mí no es el que deben mirar miren, aquí hay que hacer hacerle un psicométrico a cada policía desde el general Ten desde Ten ¿Mm? Hasta el último que se enganchó hace cuatro días Un psicométrico para ver si el tipo tiene condiciones psicológicas Para pertenecer al cuerpo o no Porque primero no podemos cancelarlo a todo y comenzar a reclutar gente Pues es una locura, como alguna gente ha dicho Entonces, un psicométrico Después que tengamos ese psicométrico y esa depuración, tenemos que darle una formación en, en cultura general a los policías. A los policías usted lo sorprende con cualquier mentira, con cualquier caballá, con cualquier disparate en la calle. Ustedes lo saben que andan en la calle. El policía... Y, y si hay 100 pesos debajo de la mano, más rápido se convence. ¿Verdad? Claro, usted es un hombre que anda en las reglas. No, no, no, pero es así. Entonces... Eh, eso, eso por un lado, eso hay que, hay, que, hay que ponerlo a enseñarlo a leer y a escribir, porque no saben escribir. Lea un, lea un acta de registro personal que haga un policía, a ver si usted la va a entender. Escriben peor que los médicos. Usted es abogado que me demienta él o que me llame un abogado y me diga si entiende las salta que levantan los policías, los policías, porque cuando la levanta el Ministerio Público, que muchas veces lo hace para evitar un daño al proceso, ya eso es otra cosa. Pero cuando es un policía es muy difícil. O sea, eso es así. ¿Por qué? Porque son muchachos que entran y a los dos meses lo sacan de ahí a medio sancochar y le ponen un uniforme y le ponen una, un revólver eh, en, en la mano o una pistola. Eso es lo que está pasando en este país, entonces hay que darle formación, hay que formarlo. Que hay que pasarse seis meses, ocho meses, un año, perfecto, pero salimos con una buena policía en la calle. Lectura y escritura. Hay que enseñarle lucha cuerpo a cuerpo para que aprendan a intervenir con una persona. ¿Saben por qué? Porque los videos que nosotros <ríe> hemos puesto aquí durante todos este, estos últimos meses y, y años, nosotros, ustedes han visto que para ponerle esposa a un ciudadano aparecen cuatro y cinco policías y sí. a veces no pueden sí. eso se llama falta de técnica, falta de conocimiento en lucha personal e intervención policial así se llama esa vaina entonces hay que enseñarlo a eso porque El día pasado, no puede ser posible que cuatro policías no puedan esposar a una mujer como ustedes lo han visto ahí en video sí. cuando lo lío esto del, del, del, del toque de queda sí. Venía uno, venía el otro y venía el otro y al final maltratan a la persona, le dan sus jaquimazos y encima le ponen una, le ponen la esposa después de que cuatro ya la han manuseado y revocado. ¿sabes? Y le han metido el puño, así mismo yo. Mira, yo vi en día pasado vi un video, hace mucho, de un haitiano, parece, con un machete forcijando y los policías de... <risa> y apareció uno que... Ese tenía experiencia en lucha eh, cuerpo, a cuerpo. cuerpo a cuerpo. Al punto que se ve que inmediatamente el individuo va a propinarle un machetazo. Con esa misma fuerza se, le, se involucra debajo, le da un estrayón, el, le tuerce la mano. La, botó invier, el, la invierte, la invierte. Óyeme, utilizó su fuerza. Se nota que, que lo llevó justamente hacia donde él iba. Mira. Eso quiere decir que hay individuos que están preparados no solamente para, para cuerpo a cuerpo quitarle un machete, sino para arma, cuerpo y cuerpo y un arma quitarle duro. un arma que ¿Qué? le esté apuntando en ese momento. Enseñale, si no se capacita, Enseñale en karate, lo mínimo... Enséñele karate, enséñele jiu jitsu que esas son, esas son luchas que se hicieron precisamente para detener a tu oponente, para, para, para pararlo en seco. Enséñele Yu jitsu ¿Cómo, se, ¿cómo se llama lo que practica eh, eh, eh, Steve Cigar? Este, eh, Cigar eh, sí, sí, él, él, él es especialista en karate, en Yu jitsu, yu -jitsu. Él, pre, él, él tiene Porque, varias especialidades. Y en la vida real él fue policía. Y él fue policía en, en la vida real. En la vida real, real. fue policía. Es decir... Pero, hay oiga, que ver, momento, hay que ponerle una cuanta película déjame, de... Déjame, déjame terminar la idea, Francia. ¿Tú, ¿Tú sabes qué otra cosa es necesario en este país? Ponerle a los policías un régimen de ejercicio. No puede ser que un cabo tenga una barriga como si tuviera nueve meses. Pero no se rían, que uh, verdad. Pero nada más vayan al cuartel para que ustedes lo vean panzuito gordo, oyeme, Póngale ese, ese cabo a que corra detrás de un ladrón. Para ponerle un ejemplo, un ladrón de un barrio de esos, flaquito, pasando hambre, pero que corre como un... Degradante. Los lagatos mueren de pique. No, no, eh, Se va a morir que, de cansancio. A es. las dos esquinas ya no puede más, porque se está muriendo. A o sea, dos esquinas, yo le pongo una. Bueno, tú eres, yo soy más generoso que tú. Sí. Entonces, señores, hay que ponerlo a hacer ejercicio. Mira, Ustedes lo ven, oye, ustedes lo ven como un relajo y se ríen. No, no, es pero, así. Pero es la verdad, señor. No, no, no. Entonces que yo prefiero? Es así. En vez de la cámara, economícense los cuartos que cuestan las cámaras, economícense esa vaina y comiencen a trabajar Creo que... lo, con lo que realmente tienen que trabajar, que eso no va a resolver el problema porque el problema no está en cámara o no cámara. El Pero problema perdón, está amado. en el individuo que sirve a la Policía Nacional, que tiene demasiadas fallas estructurales como cuerpo. Pero que... Eh, a, a... Sí. Básicamente, todo lo que has planteado es lo que está en el plan de la reforma, que no ha iniciado, si se quiere, ¿verdad? Yo no he oído que hayan hablado de darle un psicométrico a todo. y Bueno, sí. sí. dije parte, parte dije, dije parte, dije parte. Nadie ha hablado de la formación. Has eh, hablado de la formación, has hablado. De la evaluación general por de, profesionales. Exacto, o sea, porque es que estamos hablando de un plan que todavía. Eh, Va a empezar a implementarse prácticamente, que no, que creo que para hacer eh, esa evaluación, eh, ya que planteas, habría que esperar que se implemente el plan y que no funcione o que no se dé ninguna. O sea, los dominicanos, el país, está a la espera de la implementación de ese plan de reforma, que es lo que. Prácticamente, básicamente, tú has planteado. Mira. Carolina, ah, Oye, Carolina, eso es para aguantar a la gente. Lo que pasa es que la policía está ahora mismo en una de las situaciones más está, tensa, está que tensa. ha estado en los últimos años. La policía ahora, tú sales a la calle y le preguntas a cualquier ciudadano por la policía y te va a decir horror Eso quiere decir... Que la aceptación de la policía en términos de la sociedad Debe andar por, el, por sabe, el 15 ¿no? 20 no más. Mira, eh, oye, eh, o 20% Mira, Amado Oye, esto, ¿qué es lo que hacen con la Cámara? ¿Qué es lo que hacen con eso? Aguantar un poco, tranquilizar un poco la sociedad Los que están ahí, que saben de seguridad Saben que en esa situación de la policía como está Esa Cámara no van a ser absolutamente Pero óyeme, pero es que nada recuérdate, plan, recuérdate, no recuérdate Amado solamente. Recuérdate, Amado Que la Cámara no vienen a resolver el Exacto. problema De la lucha corporal es Lo, que lo primero creo. No, no. no. Que no lo no. que sucede con la Cámara y por lo cual se está usando en mucha policía desde el 2013 pude investigar, desde el 2013 Estados Unidos implementó las unidades corporales de Cámara, que lo que buscaba era reducir reducir la actuación, la re, la, la actuación del policía frente a los temas raciales o los abusos de poder. Entonces, a la vez ha servido para que sirva de plataforma, de vigilancia, de la actuación de y ese de policía o en los momentos que se enfrenta a un crimen. Y recabar información cuando pasan casos, claro. como Entonces, pudo pasar el de esta joven. Si ese, Bueno, él estaba fuera de de, hora de, de de su hora de servicio, pero si esa guagua... No, no, la, la, lo, la patrulla que lo acompañó, exacto, que fue tenido, la que produjo, y, y, y mira, la patrulla que lo acompañó fue la que formó el escenario para que él nadie, como verdugo... No que creer lo que yo diga porque no hay nada como verdugo que, te diga que, que fue matara a Leslie. Entonces, eso es... así. Eh, realmente nosotros, eh, en lo particular... Eh, aún sabiendo nosotros que no es el primer plan. Que será un reflumbrón, como dice Amado, eh, pero sí, no, pero yo ahí como lo voy a decir como me dijo Amado ayer, ¿Cómo te no digo? yo no lo voy a decir todo eso, pero eh, es mezquino. Sí. Dilo, no, no te, no, no te no retenga, es me mezquino por no reconocer. No, no me gusta usar palabras sí. tan feas, pero mira, <risa> no, no, no me gusta. La mezquindad es cuando tú no das lo que debes de dar. Pero es fuerte, Amado. No, no es fuerte. Pero mira, sí. dejando eso de lado, mezquino, no déjala es, un momentito es... que ella concluya. <risa> dice la gente Indigno. Indigno. Indigno. Sí es indigno. <risa> indigno. Mira, eh, o sea, más allá de, todo, de, de estos aspectos eh, que Amado ha planteado En lo que tiene que ver con la incredi, incredulidad Incre, sí, Incredulidad, In, incredulidad de, del tema Y es válido, es válido porque no es la primera vez que nuestro país habla de plan <risa> Mi país planes seguro, año, eh, los diferentes planes Cada gobierno que llega habla de un plan, plan de planazo. seguridad Ahora bien Ahora, ese grupo de tigres se la, se, la nosotros, sa, se la sabe jugar en todos los escenarios. Nosotros tenemos... Le va a ser difícil a, a ten, De alguna cuenta. forma, Francis, tenemos que apostar a que esto se va a implementar. Estamos hablando de aspectos que se suponen que tienen que, cre que crear o tener un impacto por lo menos en un 50% si se aplica lo que ellos están diciendo, que aún no ha iniciado. O sea, no podemos decir, nosotros no podemos decir que ah eso no va a funcionar. A nosotros no podemos decir, no, no se va a implementar, porque estamos a la espera y creo que sí se agilizó, y ahí te doy razón, sí se agilizó esto del plan, porque todavía no estaba. Cuando pasan dos o tres casos con, de la muchacha y demás, es que el gobierno dice, y a partir de lunes se reúne la comisión sí. y ya va a empezar el plan Mi País Seguro. Pero eh, tú, en tú, tú, no, tú no ves eso que tú acabas de decir. Sí, por eso te cedo en parte la, el, el, el, el, la, la, la palabra. Para aguantar a la gente, para aplacar a la gente. Háganlo bien desde el principio y no gasten recursos en aplacar a la gente, que la gente no con eso no se va a aplacar. Va a seguir dejando de creer en la policía. Entonces, a raíz de esto, creo que se hace muy necesario, amado, y el gobierno lo sabe, el gobierno de Luis Abinader lo sabe, de esa... Eh, Desconfianza que tiene la gente en el cuerpo del orden, de esa, de ese mal manejo que ellos tienen, del, del problema que se entraña, que está entrañado en esa institución, que claro que no se va a resolver con cámaras, pero se supone que estamos hablando de más aspectos. Ellos también hablaban de, de una reforma a lo interno del cuerpo, o sea, pero tú sabes y conoces bien eso, lo que significa, por ahí lo que significa, o sea, desmantelar, desmantelar esa red interna de corrupción, de gente que está ahí haciendo cosas malas, dañinas para la sociedad, para cada uno de nosotros, y por eso están hoy como están. ¿Alguien hablaba de, del general? Ten. Pero que estuvo en tal sitio y no cerró un solo punto de droga. Es que la droga eh, le corresponde a la DNCD. Pero esa es la visión que la gente tiene, ¿entiende? Que la policía en conjunto con la DNCD son los que... ¿Ustedes conocen deben de trabajar al con director este de la DNCD actual? No sé. Eh, de los últimos años para acá, de los escándalos que se han visto, estos individuos son seres humanos o agentes secretos realmente para la luz pública. Y la DNCD... Pero Está bien, eso es correcto. Está correcto, pero óyeme, no en actuación, no que se que no se conozca que solamente cuando se intersectan en los puertos o en, en, en alta mar o en aeropuertos, es que la DNCD aparece con un, con, un, con un... Tú hablas de que no se ve una acción. No se ve una acción en los, en los puntos de droga o contra los puntos de droga. Porque hay una, una operación cuando se hizo... la. ¿Cómo se llama? La que esté de la policía. Que ah, con raisa. ¿Eh? ¿Cómo es? La que, la que trabaja con la persecución de drogas en la policía. Ah, bueno, eso es... de vaina. Ah, que se crin? puso la dualidad. Exacto, entonces... Que se había, que se el, había quitado de a crin? raíz de la, promo, de la promoción de la DNCD para que fuera un cuerpo especializado. Exacto en persecución de micro y narcotráfico. ¿Y ustedes recuerdan el paquetón Entonces, de drogas que se encontró en el, micro era... el microtráfico, que es el día a día, quedó en manos de la Policía Nacional. Que Yo él... pienso que eso fue una equivocación de Leonel Fernández, hacer esa división, porque nosotros no podemos diluirlo, dilu... diluir el esfuerzo. Deje la DNCD. En su especialización, ADNCD, que es... Dile la DNCD y deje la policía que haga su trabajo por otro lado. Lo primero fue que Franklin haría... en Almeda que lo restableció. ¿Eh? Porque no, aquí... no, fue Leonel Fernández, en el gobierno, en un, el, uno de los gobiernos de Leonel, no sé si el del 2008, pero fue el de Leonel. Mira, una de las cosas que yo, lo mismo pasó con, con Guzmán Fermín, que anda por ahí atacando a Ten, que no tiene mucha moral para hablar de Ten ni de nadie, porque él tiene mucha, mucha cola que pisarle. No, el, el, el, yo lo, eh, estado hablando, tú no, no lo he visto. Pues yo lo vi. Tiene muchas cosas, sobre todo aquí en Macorís. Mataron él, muchísima gente. Y el pueblo de Macorís es culpable de que eso pasara. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque le aplaudían cada vez que mataban a un delincuente. Que no estaba supuesto a, a que lo mataran a en que, la calle que Estaba supuesto a que reacciones. lo llevaran a los tribunales a, a, a, a discutir su caso. Bueno, la pregunta del día, señores. <tose> Tú sabes qué yo haría con los generales, lo cancelara todo. A todos los generales, menos al jefe de la policía. Y pusiera coronel y saliera de todos esos generales. No están haciendo nada. Un general, ¿para qué tú quieres un general? ¿Pado, ¿Para qué? Es decir, cada, cada, cada ¿Región? región debe tener un general. ¿Cuántas regiones? No, son, son, cinco, coronel, son cinco, general? son cinco Son regiones, once 11 11. regiones. Un coronel, un coronel, con eso tú resuelves. El general debe estar reservado para ser jefe de la policía y que hayan dos o tres nada más. ¿Considera usted que será efectiva la medida de grabar accionar de la policía?